Buenos días. Hemos llegado al domingo de Pentecostés. En el texto que hemos leído hoy... ...se habla del atardecer de aquel mismo día. Atardecer quiere decir por la tarde, por la noche casi... ...cuando ya se termina el día. ¿Qué día existe aquel mismo día? ¿Es el primer día de la semana? Bueno primer día de la semana para nosotros es el lunes. No. Nosotros la hemos convertido en domingo. Porque viene después del sábado. Pero el sábado es judío, claro. Jesús no se apareció el sábado. Estaba muerto todavía. Estaba entre los muertos. Se levantó el primer día de la semana. Pero se levantó por la tarde o por la mañana. Si fuera para la tarde, ya no se habría levantado. Sería el cuarto día. Se levantó de madrugada, cuando salía el sol. Y se apareció a María Magdalena. Luego, ¿cómo es que han tenido que pasar tantas horas, por lo mismo 12 horas, desde la madrugada hasta el atardecer, para que Jesús se presente a sus discípulos? Y aquí empieza un problema. En el texto actual de Juan, alguien muy listo se ha dedicado, pero sistemáticamente en este contexto, a eliminar el pronombre griego autú, que decía sus discípulos. Si elimináis el, el, el, el genitivo, tú, quedan los discípulos. Pues bien, se presenta Jesús con los discípulos, tienen las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presenta, los saluda, les muestra las manos y el costado, no hay ninguna reacción. Y a continuación, habla de sus discípulos. Ahora vosotros solamente encontraréis los discípulos. Se alegraron sus discípulos de haber visto al Señor. ¿Quiénes son estos? No son los discípulos, son sus discípulos. Esta variante solamente se puede captar, captar por el Códice de Veda. Bueno, hay algunos manuscritos que lo contienen, sobre todo los bueno, los latinos, los siríacos, etc. Esta distancia abismal entre la mañana y la tarde no es casual. Hay problemas en el seno de la comunidad. Tienen miedo. Jesús se presenta y no lo reconocen. Es que ni siquiera han reaccionado los discípulos. En cambio, sus discípulos Sí que han reaccionado. Jesús os saluda de nuevo, paz a vosotros. Ahora no les muestra las manos de costado, no hace falta. Se han alegrado y ya, ya lo han visto. Y Jesús ahora los envía a misión. Tal como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Y ahora. Hace un gesto que no recuerda el gesto de Yahvé en el Génesis, después de modelar al hombre del, del fango, del barro de la tierra. Yahvé insufló sobre sus narices un aliento de vida. Muy interesante. Jesús va más allá. Insufla el mismo verbo, ¿eh? no un aliento de vida, sino Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, insufló sobre ellos y les dice, recibid Espíritu Santo. Y ahora les da una misión que va, vale para todos. Si a algunos perdonáis los pecados, les quedarán perdonados. Si a algunos se los detuvierais, quedarán retenidos. Estos, sus discípulos, son los que han visto plenamente el Señor resucitado. Los discípulos todavía están ahí llenos de miedo. ¿Eh? Vendrá todo el, el caso de Tomás, que será el, el que lo representará en el fondo, que no creerá en absoluto hasta que toque, palpe, yo que sé, sí, pero esto ya lo leeremos otro mismo. Muchas gracias.